what are you doing <laughs> oh <laughs> ¿Can you see furgoneta the from here? ¿Huh? ¿Puedes ¡Vámonos! ¿Puedes ver la mosquita de aquí? No, ¡La ¿Qué tiene? los no, no, no, no. perdón, no, no, no, no. es lo que es, es usted. Es ¿Esto es lo estamos sacando nosotros? Lupito, <tronas> ¿qué te ha pasado? Uh, dime. ¿Ya está? ¿Es tú, dear? ¿Qué dices, mano? ¿Está hablando ahí todo <tronas> Mira, mira, mira. Con el móvil que tiene ahí, le sacamos nosotros <tronas> los 1.500 euros de esos papeles. No, no es honrado, ¿Qué dice? Yo no soy honrado ni soy nada. Pero tú no sabes de la cara de Parguela. Este se la encarga entero. What? What? I don't. I don't understand. I, I, I, help. help! Please. Can I Hey, meses dice que estoy, me I don't. I don't, I, don't I don't understand. Help! Please help me. I don't. I don't, I don't understand. I don't understand. What, what are you saying? <laughs> please, please. I don't understand. Here, can you can you help me? ¿Qué? Here, here, take, take the phone. Take ¿Qué? the phone. Here, here, take my phone. I say, say, you say, say, ¿Qué, Qué dice que estoy en de 10 meses, mi el gorda que está. Excuse me, can you, can you, can you translate what these, these guys are saying? aquí, here, here, here, here's the mobile, please. Please help me. ¿Qué? mi muerto te va a cagar tú. mi va a cagar y yo te cabrón. Me cago en Me cago en el estómago. My mobile? What <risa> <risa> ¿A muerto, te dicho que ¿Te, te ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué ¿Qué no suena mi móvil, pero... Ah, sí, <risa> <risa> <risa> dicha... can you can you translate please? traducir, por favor? la busca dice sí. que la otra busca... Sí, va a traducir, en no, no entender ah, a ver móvil ay, ya que pístate vamos? Tú ya, porque pero voy a, voy a pasar tu hermano en el carro uh, eh ¿Sí, secuestrado borracho borracho, pero... borracho? <risa> El que conduce. El secuestrado conductor. Pero ahora vamos a ver a los otro secuestrado. ¿Cuántas para para Somos uno de aparte... Somos la caña de Y aparte, voy a comprar un par de dientes. ¿cómo Cerveza fría. Cerveza fría, mira, díselo ahí. ¿Cerveza fría? ¿Este es el otro secuestrado? Que ya está pidiendo más cerveza ¿Para te te terminar como los otros? No, nah. no, <risa> Que no es para mí Que, está que está otra es para ¿Dónde sí. está ¿sí? la fantástica muñeca? Sí, dónde está bueno, antes de venir aquí Me hubiese gustado que hubieses estado con... La carga, la un traje. Corto, ¿no? No, eran 100, perdón. No. no, 100. ¿100? ¿Sí? Claro. Pero es que espera, te empezar David. No, no, no va a pasar nada. Venga. <risa> 10 euros. <risa> <risa> <risa> ¿Esto ¿Qué? ¿Qué a ha